Me da muchísimo gusto que te hayas quedado aquí conmigo, me da muchísimo gusto que quieras llevar tu vida al siguiente nivel, porque es que las pérdidas, pérdidas, pérdidas, pérdidas de lo que sea, a veces nos irrumpen tanto en la vida, y llega un momento en la vida, que yo creo que tú tienes que estar ahí ahora mismo, en el que dices, mira, ya hasta aquí, o sea, hasta aquí, he perdido muchas cosas, pero ya quiero salir adelante, y te das cuenta de la magnificencia del planeta Tierra, de la magnificencia de la vida, somos una mota así, bueno, esa palabra, no todo, hay lugar donde se entiende mal, pero vamos, una bota de polvo, no somos nada, un grano de arena en la playa, entonces lo más, y lo más lógico para la vida, si te mantiene vida, y lo estás, porque estás viendo este video la vida lo único que quiere de nosotros es que vivas, la vida te mantiene viva, ¿para qué? para que vivas, así que esto es lo que estamos haciendo aquí diariamente, vamos a ver el tema de hoy de lucha y ¿Cómo era? Ahí, levántate y lucha, levántate y lucha. Y este es el vídeo número uno. Y lo vamos a ver justamente desde la perspectiva dual, que es lo que rige este mundo. Siempre pensamos en la separación, siempre pensamos que estamos separados del otro, separados del mundo, a nadie le pasa lo que me pasa a mí, y es la, siempre la separación. Cuando realmente somos todos uno. Todos somos uno, somos información, somos un ser humano realmente todos y lo que tú aprendes lo aprendo yo y lo aprende el otro y se queda toda la información colapsada en el universo, en la información, en la gran mente, en la gran inteligencia y eso es lo bonito. Así que gracias, gracias, gracias desde todo el corazón por invertir en ti. Vamos a ver entonces directamente, vamos a entrar al tema, sabes que no me gusta perder el tiempo. Vamos allá a levántate y lucha. Lo vamos a ver hoy de... Oh, no, hoy lo vamos a ver exactamente de tres maneras. De tres maneras. La primera cosa, levántate y lucha por lo que te apasiona. Así de claro. Por lo que te apasiona. Eso es tu potencial. El potencial que tú tienes, que ya te lo ha dado Dios, el potencial con el que tú has nacido, el potencial que tienes viviendo donde vives también. Quizás si estás viendo esto vives en un país desarrollado, tienes internet, tienes electricidad, tienes eh, muchísimas cosas potenciales en tu vida que Dios te los ha puesto ya para tu uso y disfrute. Son los recursos. Y como se dice en inglés, with resources we need to, be, we need to have resourcefulness. Y eso es la capacidad de usar los recursos, de ser resolutivos. Y eso es este punto, de lo que te apasiona, ser resolutivo con lo que te apasiona. Eso es tu potencial, y eso es lo maravilloso. Es lo que te apasiona, tu potencial, y eres el resolutivo con eso. ¿Qué te apasiona? Pregúntate. Hablo muchos de muchos, muchos, muchos, muchos vídeos de, de eso. Lo puedes checar todos en mi canal. Cómo encontrar el propósito de tu vida, cómo llevar el propósito de tu vida al siguiente nivel, cómo influenciar con tu propósito en la vida, en tu vida y en la vida de los demás. Porque al fin y al cabo todos estamos aquí para dar un servicio. Y si tú has pasado por una pérdida o una adversidad muy grande, que tiene que ser así si no, no estarías aquí viendo esto, es justamente para que compartas todo ese aprendizaje que has obtenido de eso que pasó, de ese invierno, todo ese aprendizaje, Dios te lo ha dado, tú lo has aprendido, tú has sido voluntaria para aprenderlo, y ahora te toca compartirlo, y eso es lo que te apasiona, de la manera que a ti te apasione, eso es tu potencial, este fin de semana por ejemplo, con huellas verdes, vamos a quedar para limpiar, hacer una limpieza de playas, después del huracán Olaf, eso es algo que le apasiona a Robert. Él fundó esa fundación y es algo que le apasiona. Cada uno tiene sus propias cosas que le gustan y eso es el potencial. Sácalo allá afuera, multiplícalo como dice en la, en la Biblia. No te lo guardes ahí todos los talentos para ti. Dios no quiere eso ni la vida tampoco. La vida se expresa viviendo. La vida se expresa viviendo. Dale para adelante. Segundo punto, lo que padeces, lo que sufres, Levántate y lucha por lo que padeces, por lo que sufres. Levántate y lucha por eso también. ¿Sufres algo físico o algo mental o algo emocional? Esa es la provocación en tu vida que te está diciendo, cámbialo, transformalo, trasciéndelo, investiga, sácalo y libéralo, libéralo. Tú sabes que todas las enfermedades vienen de aquí de la mente. Joy Dispensa tiene muchísimos vídeos ahí afuera y tiene muchísimos libros que hablan sobre eso. Enrique Corbera ta ta ta también habla de eso y hay muchísimos más que ahora mismo no me acuerdo. La nutricionista en nuestra familia, es mi hermana Lidia Teckles y ella podía dar muchísimos más libros. Entonces, lo que padeces, lo que sufres, lo puedes trascender. ¿Para qué lo sufres? ¿Para qué te ocurrió? Siempre las preguntas con el para qué. ¿Para qué te ocurrió eso? No con el cómo. Ni el, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué a mí? No, ¿para qué? Para que lo trascienda, para que lo aprendas, para que te des cuenta de que estás vivo y puedes superar eso mismo. Por eso tienes tú esa capacidad. Teresa de Calcuta tiene una frase muy linda que dice que Dios solo nos da de lo que somos capaces. Y ella dice tan lindo pero me gustaría que no confiara tanto en mí. <risa> y, es, y es cierto, es cierto. Pero como dijo Steve Jobs, solamente puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Si yo miro para atrás y veo de dónde vine hace cinco años y donde estoy ahora, me doy cuenta de la conexión de todas las cosas que pasaron en mi vida. Y eso es maravilloso, eso es genial. Hacer justamente esa introspección, esa autoindagación que luego anotas en tu cuaderno de trabajo. E investiga cuál es, la, cuál es la provocación esa que quieres sanar. La provocación de tu cuerpo, la provocación física, la pro, provocación de tu negocio. Cosas que se repiten también en la vida. Quizás si me pierdes un trabajo tras otro, un novio tras otro. Todas esas cosas que se repiten constantemente. eso es la provocación que es justamente para que tú despiertes y abres los ojos y digas vamos a ver, aquí hay un patrón, aquí hay una programación, y yo esa programación no la quiero, actualiza el software, me entiendes? como en la computadora, esa programación no la quiero, delete, ya está. La próxima vez que venga esa provocación ya lo no compro, como dice Mabel Katz con su ponopono ya lo no compro. Y entonces cambias el ritmo de tu vida para el bien, para el bien para ti, para el bien de la humanidad, para el bien de toda la información que es lo que somos todos. Lucha y levántate, levántate y lucha también por lo que quieres arreglar. What you want to fix. Esa es tu posibilidad. Lo que quieres arreglar, esa es tu posibilidad. Como decía antes de agüitas verdes, o la posibilidad que yo tengo de arreglar lo, lo que yo estoy arreglando. Esa es justamente lo que quieres arreglar. Levántate y lucha por lo que quieres arreglar. No solamente estés ahí mandando mensajitos, quejándote de, de, de algo anónimamente cuando sabes perfectamente que la policía no va a venir a tu casa a detenerte, porque hoy la crítica es muy fácil, agarramos simplemente el teléfono, me tienes ahí, tí, tí, tí, tí. es muy fácil, es muy anónimo, y eso viene del ego. Una persona despierta hace algo por lo que padece hace algo por lo que le apasiona, se dedica a lo que se le apasiona, y hace algo justamente para arreglar eso que quiere arreglar, la provocación que quiere arreglar. Por lo tanto, resumen de levántate y lucha de este primer vídeo de dos vídeos. Levántate y lucha por tu potencial, levántate y lucha por la provocación y levántate y lucha por la posibilidad. Esos son los tres puntos. Tienes un potencial dado por Dios, levanta y lucha por ese potencial que Dios te ha dado. No me digas que no te puedes ganar la vida con eso. Quizás al principio no te la puedas ganar, pero invierte todo el potencial que tienes, habla de ello, sácalo a la luz, multiplícalo y verás que llegará un día que entonces sí podrás dedicarte a ello full time y que te puedan pagar por ello. ¿Tú te crees que a mí me están pagando por toda la plática que yo doy en YouTube? Pues no, pero darás su fruto, por sus frutos los conocerás. Eso es el fruto. Y luego cuando te mueras en el cementerio, diga, Madre de Dios, mira a esa persona, todo lo que dio durante toda, toda su vida. Fantástico. Ese potencial, sácalo ahí afuera. Luego la provocación. Tienes una provocación en tu vida, una enfermedad, una cosa física, una cosa externa, una provocación mental, una provocación, que de ese tema voy a hablar más en el segundo vídeo. Lo mismo, sana la. ¿Cuál es esa provocación que quieres sanar en tu vida? Y lo tercero, la posibilidad. Tercero, la posibilidad que te da justamente esas dos cosas anteriores, de la oportunidad que tienes ahora mismo, internet, electricidad, amistades, relaciones, referidos, utensilios, lenguas. Fíjate, yo no me había dado cuenta de, de la posibilidad de, de, de la habla inglesa, yo lo aprendí simplemente por viajar, porque yo soy una persona curiosa, pero ahora me doy cuenta de que eso puede llevar mi negocio al siguiente nivel. Y me he cuenta de esa posibilidad hace unos meses prácticamente. Eso es darte cuenta de lo que ya estás ya tienes ahora mismo. Esa es la idea de vivir en el momento presente. Que te das cuenta de la provocación, te das cuenta de, del potencial. Y entonces ves la posibilidad con estas dos cosas. Y llevas tu vida al siguiente nivel y arrastras a gente contigo. Con tu entusiasmo, con tu actividad. En el segundo vídeo voy a hablar justamente de cómo levantarte y luchar. Desde aquí, desde aquí. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. El segundo vídeo saldrá dentro de unos días, cuando mis editores lo terminen. Y lleva tu vida al siguiente nivel. Anota todo eso. Levántate y lucha por lo que te apasiona, por lo que quieres, por lo que padece y por lo que quieres arreglar. Levántate y lucha. Martin Luther King, para terminar, para hacer el resumen de, de este vídeo. Martin Luther King lo dijo cuando estaba dando la oratoria sobre una ley que había salido nueva de que todos los indios tenían que dar su huella digital es un speech es un discurso maravilloso maravilloso y él dijo eso también vamos a luchar contra el ego vamos a luchar contra la humillación Vamos a luchar contra el odio. Fíjate todo eso lo que dijo. Porque aunque nos maten de cuerpo, nuestro espíritu seguirá libre y no nos vamos a dejar oprimir. Pero hablaba sobre todo eso de aquí. Lucha contra el odio lucha contra la crítica, el tuyo propio, no odies a nadie, no critiques a nadie, deja a la gente hacer y tú lo tuyo y lo mejor que puedes hacer es dedicarte a eso, a una, a una cosa buena, algo que ya te viene de fábrica que la vida está ahí y de eso hablo justamente en mi libro de la ingeniosa tu ingenio ya está ahí, tu intuición ya está ahí, todo eso ya está dentro de ti te quiero muchísimo por llevar tu vida al siguiente nivel y por estar aquí diariamente conmigo Preséntate en los comentarios, coméntame algo, dime lo que quiera, mándame un beso, yo que sea un abrazo digital, hombre, en estos tiempos de pandemia. Te quiero, chao, nos vemos en el siguiente vídeo.